Desde San Cristóbal de las Casas Chiapas les mandamos un abrazo fraterno en esta lucha por defender el agua, el territorio, la vida. Un abrazo a Berta allá donde quiera que esté, ese ejemplo de lucha que nosotras, nosotros necesitamos en todo el planeta. Gracias por ser ese ejemplo. ser que hoy estamos conmemorando un año de lucha de justicia por Berta, tengamos a nuestra espalda un despliegue militar obsceno, grotesco, ofensivo, a un año de que nos arrebataron gente militar también en Honduras, gente que está para los que cuidar al pueblo. Y lo único que hace es masacrarlo. No más militarización. Sí, Chiapas no es cuartel. Fuera el ejército de él. Bertita Lina, sigo contigo. Tu niña es una mujer más bella esté en la misma lucha seguimos seguimos en ella ¿La las defensoras hoy somos más fuertes gracias a ti gracias a las y los compañeros de Copin. Bertita sigues viviendo aquí no solo en este pesticidas? corazón en muchos más no te mataron como dicen ¿Sí? te centraron y hoy eres muchos frutos extraño mucho Bertita pero sigues aquí hasta pronto hasta la victoria siempre dirían los compas de cuba adiós, adiós, madre de Río. Y tú, tú eres yo Y Berta es la vida Es la vida que no podrán quitar Tú eres Berta Berta es un chingo de semillas Sembradas en cada una y cada uno Y no olvidarlo es la tarea de cada día Y recordarla en la lucha Recordarla en la tierra Recordar la música de su vida desesperada ¡Recordémosla con amor, con alegría, con pasos certeros! Adelante, mujeres de la tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el imperialismo, unidas en la revolución. Berta es el ejemplo de alguien a seguir, alguien que pudo dejar... ...cualquier expectativa de vida egoísta e individualista para enseñarle a su pueblo... ...y a la gente de distintos lugares del mundo que vale la pena luchar por otras cosas... ...y que vale la pena eh, decir a, en alto que los pueblos tienen más razones para vivir... ...que solamente lucrar con los recursos naturales como una forma de, eh, de sentir felicidad. La felicidad es otra cosa... Eh, y la forma de vida que los pueblos originarios nos están enseñando es realmente una manera distinta de poder respetar el planeta y sobrevivir en estos momentos de destrucción en todos lados del mundo. El asesinato de nuestra compañera Berta fue un ejemplo de cómo las estrategias para el despojo son parte de la realidad cotidiana de nuestros pueblos y del costo cada vez más alto por defender una vida digna. Nuestra indignación por el asesinato de Berta va toda nuestra indignación por los asesinatos de Noé, Nelson, Pedro, Sebastián, Michina, Mariano, Betty, Isidro y por todos los asesinatos ambientalistas perpetrados en América Latina. Querida Berta, no te enterramos, te sembramos y por ello va nuestra fuerza, lucha y resistencia a la privatización y explotación de nuestra madre tierra y de nuestros pueblos. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los muertos... Quiero agradecerte por todo lo todo que eres y pues creo que es una ganadora muy fuerte y era un, un crimen muy fuerte que, que ya no puedo abrazarte ahora y decir gracias en persona, pero vamos a ir adelante. Gracias, Berta, Gracias.